Este es Sebastián, Sebastián ha respetado la cuarentena. Para evitar aburrir se realiza acciones lúdicas, tales como jugar videojuegos, leer libros, y jugar videojuegos. Hace sus tareas en casa, rara vez sale, y se ha acostumbrado tanto a este estilo de vida que no le parece extraño. Con la llegada de las vacunas las cosas han cambiado, muchos establecimientos están abiertos, hay un menor índice de contagios y la confianza colectiva está presumiblemente restaurada. Es momento de que Sebastián salga de casa y tenga una vida normal, pero necesita de tu ayuda. Aún quedan muchas dudas, mitos, leyendas, manzanas y peras sobre esta señora llamada coronavirus. ¿Puedes ayudar a Sebastián a informarse correctamente?